estaban a hacer este entramado contra la magistrada, pero también contra varios de los fiscales que persiguen a los implicados en el caso Coral. Dentro de las personas implicadas en el hecho se encuentran dos coroneles de la Fuerza Aérea Dominicana, lo que quiere decir que todo este entramado militar pues está enlazado directamente con el caso Coral y los altos militares que allí están presos y siendo investigados. Pero yo diría que aún más hay Últimamente en la República Dominicana se han dado varios hechos sospechosos golpeando al turismo y a diferentes estamentos del gobierno para desestabilizar que yo diría que pudieran estar relacionados también con esto como fue el caso del aeropuerto de Santo Domingo eh, eh, con el tema de los cables y la luz también el acueducto en La Vega, luego el acueducto en Santo Domingo el, te el teleférico, una, en, Puerto el teleférico en Puerto Plata y el viernes una amenaza de bomba en el aeropuerto de Santiago todo esto, pues, pudiera estar también relacionado con este entramado Por eso hay militar para desestabilizar, para desestabilizar el para país. El, desestabilizar el país. Si usted se da cuenta, todo ha sido atacado al, al turismo y, y, y a temas de economía de importancia a nivel nacional para desestabilizar un poco lo que tiene que ver con eh, eh, el gobierno y meter presión, meter presión y también hacer un llamado de atención. Este atentado frustrado eh, contra la magistrada Jenny Berenice y otros eh, investigadores fiscales del caso Coral, viene a la luz justamente cuando el Ministerio Público se encuentra en la, en la etapa más fuerte de investigación, se siguen haciendo allanamientos, se siguen haciendo levantamientos de prueba. y todo esto versa que aquí hay un, un, un gran poder, y yo diría, Víctor, que estos militares tienen un poder desde la era de Trujillo, ayer se cumplieron 60 años que cayó la dictadura, pero estos militares nunca salieron de la dictadura. Aquí el, el, el poder eso, militar además, siempre y... ha estado por encima del poder político desde la era de Trujillo. Pero además, Manuel, han ido transfiriendo de generación en generación claro. esta situación. Hay algo interesante, eh, Manuel y amigos televidentes, y es que debe tener todavía más asustado a las personas que están metidas en todo este rollo de corrupción que, ha sido, que se está investigando y que es lo que ha dado al traste para que esta situación se materializa y es eh, la gallardía eh, como, como profesional del derecho y, la, y, la, y su condición de procurador adjunto de la República, Jenny Berenice Reynoso, Independ de, a, en medio de toda esta situación, de este intento frustrado de atentar contra su vida, que de hecho... Está, el país está a la espera de la investigación para que se diga para realmente que se qué se pasó, sepa. ¿verdad? Y que los responsables puedan pagar de, de demostrarse de que realmente... Todavía lo es que tenemos atentado. son datos preliminares, el, porque no tenemos el información sábado, Manuel, El sábado, pues la magistrada fue a elaborar de manera normal a sus oficinas, o sea, estamos diciendo ya la gallardía y la valentía de esta mujer que yo digo... Tiene todavía aún más asustado y temeroso a los responsables de, de desfalcar este país. Víctor, y que deja entredicho que si esto pasó es porque es verdad lo que, lo que están investigando. Están dándole al clavo y puede que encuentren algo mucho más grande de lo que todos más, nosotros esperamos. Y más que ello intentar desaparecer pruebas con este intento frustrado de asesinato a toda la magistrada, lo que están, como tú muy bien señala, es dejando ver bien claro que la situación es propio de es lo que propio. se a investigar. Entonces, Víctor, eh, a propósito de eso, los abogados, la, la, la barra de la defensa del general Adán Cáceres, que es de los principales en este caso, podríamos Sobre decir... todo caso el caso Coral. Del caso Coral. Podríamos decir que el general Adán Cáceres es, es la cabeza del entramado del caso Coral, como así lo ha nombrado el Ministerio Público. Eh, hoy tendrá la barra de defensa de este, de este general, una rueda de prensa convocada para, creo que a las 10 de la mañana convocaron. Me imagino que es para desvincular al general de este hecho y que lo van a querer implicar, no sé qué cosa. Como barra de defensa, yo me imagino que eso es lo que ellos dirán. Pero todos sabemos que para un buen entendedor, con poca palabra basta, de que eh, eh, ellos tienen mucho que ver, mucho que ver con esto, porque él es el, gener el, el, el, el general. O sea, es el, el nivel más alto dentro de los que están implicados en el caso. Y, y tú sabes, Manuel, tú sabes que, perdón que te interrumpa, que en el fin de semana me comentó un amigo, muy eh, conocedor de estas líneas, ¿verdad? Dice, se encamina hacia la Procuraduría General de la República, la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Así que atención, me decía él, atención, te lo estoy advirtiendo ahora. Está cerca ya el momento de que la magistrada Jenny Berenice sea la próxima Procuradora General de la República. Yo digo, bueno... Sí, está recién nombrada la magistrada Germán, que fue pedida a grito. Y no, lo, y no lo dudo, va. Víctor, pero hay un tema, eh, eh, el tema de Además, él me, de él, él me decía, Víctor, en este país no hay nada suelto, ponerla de segunda era con la intención de que la gallardía y la, la, la eh, el poco miedo que ha mostrado la magistrada Jenny Bernice es, eh, es con el objetivo que ella sea quien claro, lleve Pero también la, hay que recordar la voz cantante Que el rol del, de los adjuntos Y más ella que está en persecución Es un poco más activo que el del mismísimo procurador En el procurador eh, yo veo muy bien la imagen de Que deja doña Miriam sí, Germán sí, Una experta en la materia Y que es más de, de, de supervisión y de control o sea, la parte del rol de Jenny Berenice, lo que ella está haciendo ahora mismo, lo necesitamos mucho más. ¿Tú entiendes que el hecho de donde ella está es, la, que, es lo que le permite hacer lo que está haciendo? Claro y que sí, si porque eh, su rol de persecutora como procuradora adjunta de persecución es todavía más activo porque le permite a ella todavía más movilidad dentro de los casos. Es mi, es mi entender. Además, que no pudiera ella luego, que pudiera ella luego llegar a la Procuraduría, nos diéramos no, eso, el lujo. Eso no se descarta no la se descarta. posibilidad Nos diéramos el lujo de tener una Procuradora General de Carrera, de, de Carrera del Ministerio Público, que pasó por la Escuela del Ministerio Público, y que ha sido toda su vida Ministerio Público. Pero nosotros también tenemos la ahora mismo el honor, y hay que reconocerlo públicamente. Yo diría que el el estamento del gobierno que mejor está funcionando ahora mismo es el Ministerio Público y es porque no es político y es independiente ciertamente y es el Ministerio Público y es porque tenemos nosotros el gran honor de contar allí con la magistrada Miriam Germán una mujer de experiencia una veterana del derecho y sobre todo y del que derecho no, penal, que no, no es cualquier cosa, una y que no fue probadito Emanuel, no fue no probada el, el hecho de que penal. inmediatamente Jenny Berenice esté ahí de, comandando ese no, equipo. Y y, y, Víctor, ella... y y no podemos dejar atrás tampoco al magistrado Wilson Camacho, claro, sí. eh, que está en el área, en el Pepca, que también ha demostrado mucha valentía y mucha gallardía. Yo entiendo que ambos, que los tres se han ganado el cariño del pueblo, el pueblo pedi, pedía a gritos y, y yo creo que ha quedado muy conforme con la magistrada Miriam Germán Brito, porque ha dejado hasta ahora evidenciado un gran trabajo. Pero también la magistrada Jenny Berenice, que ha demostrado una gran pasión por lo que hace, y el magistrado Wilson Camacho. Y, Pero, y esa pasión que tú mencionas de Jenny Berenice, la, la, la, lo ha mostrado históricamente, no ahora, verdad, sino históricamente en su, en su accionar, desde el gobierno de Leonel Fernández, Danilo Medina y este que que recién inicia, ha mostrado esa gallardía y sobre claro. todo, como tú señalas, con, con, la, con la independencia y la, y, la, y la intención verdad de que los casos se esclarezcan, de Exacto. investigar a tal punto que miren lo que está pasando. Para mí, hay, hay muchos que están asustados, muchos que están asustados. En y aquí, que están durmiendo con ropa. Y la única forma, entienden ellos la única forma malsana de evitar que las cosas lleguen hasta su última consecuencia, tal vez es eh, materializando ese intento eh, contra Jenny Berenice que fue frustrado y que se está a la espera de que las investigaciones arrojen reitero verdad qué pasó ya ahí salieron dos nombres tengo entendido de dos militares verdad involucrados en, en esta situación ojalá ojalá y que los resultados verdad vamos a esperar porque hasta ahora solo son informaciones preliminares sí, qué cosa te que puede que, decir que es que especular está inconcluyente porque eh, para poder referirnos mejor al tema pero el ministerio público está haciendo su trabajo no es así quizá en todos los estamentos, recordemos que el Ministerio Público es, un, es un, una entidad muy amplia, muy grande, que funciona en todas las provincias a nivel nacional, y que quizá no en todas sea igual que, que como está funcionando a nivel de la Procuraduría General de la República, con Wilson Camacho, Jenny Berenice y, y Miriam Germán, pero que por lo menos allí nos da la garantía y la certeza, y nos da esa satisfacción de que está funcionando de manera correcta y muy bien. Gracias. Así es. En otro orden, manuel tampoco quiero que nosotros concluyamos este programa en el día de hoy lunes, iniciando la semana eh, y terminando, concluyendo este mes de mayo, y es eh, dedicarle unos minutos a nuestro eh, gobierno municipal, que es el ayuntamiento de aquí de San Francisco de Macorís, diciéndole... ¿Cuándo se va a resolver el problema de los semáforos en San Francisco de Macorís? ¿Cuándo se le va a dedicar el tiempo necesario que amerita el tránsito en esta un ciudad? Caos. Que es un verdadero un caos. caos. Si usted quiere comprobar lo que estoy diciendo, miren el día, desde viernes, sábado y domingo, claro, producto de la celebración del fin de semana del Día de las Madres, que es normal que gran cantidad de personas y vehículos, pues se si aumente en el casco urbano de esta ciudad, pues en esa misma medida entiendo yo, tal vez yo estoy pensando en Suiza, tal vez en este momento estoy en Suiza, o en un país donde se respetan las normas, verdad, así mismo deben implementarse esas estrategias, no solamente que DGC esté esperando a los motoristas en la calle Salcedo para que no trae casco, que hace pesar... otro tapón, exactamente, no solamente eso, pues yo no entiendo, no, no creo que el único trabajo de la DGC que desde mi punto de vista, es el único trabajo que nosotros podemos ver que realmente están siendo efectivos es colocándose en la avenida del presidente Antonio Guzmán Fernández, en la calle Salcedo, en puntos estratégicos donde no se ven, para esperar a los motoristas que vienen sin el casco protector, poner su multa o en su defecto también llevárselo preso. Yo creo que debe ser también otro, permitir que el tránsito vehicular pueda fluir en la ciudad y permitir que que va a hacer su dirigencia pueda desplazarse con el menor inconveniente posible. Eso independientemente de todos los problemas de tránsito que tiene este pueblo. Víctor, aquí hay dos avenidas que son intransitables <coughs> por el caos en el tránsito y son la Bienvenido Fuerte Duarte con, con todo lo que tiene Usted que ver. Usted nunca ha visto un dije ni ni un ame en la nunca. Bienvenido Fuerte Duarte. Y esta misma, la Fran Grullón, cuando se Correcto. converge con la Bienvenido hasta allá, hasta la Sirena, es totalmente un caos, pero sin hablar de la Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, <coughs> que tiene dos puntos, yo diría, clave en cuanto al tap taponamiento que es frente a Palmares, que el semáforo ya no existe ni nada. Ah, y, hay un caos. y nunca que, he visto un AMEX, porque por lo menos tengan un AMEX sí, ahí. Sí. tú vas ahora y lo vas a ver por esperando a los motoristas Los motoristas, no, no, no controlando tú el Tú me lo vas a ver pendiente de lo que está pasando en el banco de reserva, en el drive-thru de, de los clientes que van al banco. A, y en la plaza que a, está al lado. Y ahí, en la plaza que está al frente. Yo quisiera que me digan, y estoy esperando la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón para que el ayuntamiento apagara el, el semáforo que está frente al Banco de Reserva y a la plaza que está en el frente. Yo y, quisiera... y otra cosa, Víctor, también frente a Monte del <coughs> Pollo de la Salida, ahí hay dos comercios que hacen un entaporamiento horrible también, por un tránsito de patanas y demás. Que esos lugares, yo diría que debieran estar mucho más lejos de la pero, ciudad. Pero ya que están ahí, porque el asunto es que la ciudad va creciendo y quedaron dentro. Hay que poner un control. De, claro, ¿qué es un control? Un DGC, un policía de tránsito que ayude a que el tránsito fluya claro. y evitar un accidente. Pero y, ¿y, y el semáforo de la calle La Cruz, esquina Salcedo, que hace 3, 4, 5 semanas, sí, que se lo llevó, creo que fue un vehículo, un vehículo. hasta el poste donde estaba, estaba ahí a medio averiado. Ahí no hay semáforo, en la calle Salcedo. Entonces, que duraron días para arreglar el poste, esperando quizás claro. que le cayera arriba una gente. Entonces, yo sé que si hay un problema, no te lo van a arreglar de la noche a la mañana. Pero se supone que hay departamentos... Y que ese es su trabajo el, como claro, alcaldía. Para accionar para rápido. Entonces, mi querido alcalde, Siquio ONG de La Rosa, por favor, active esos departamentos para que le den respuesta a este pueblo en cuanto al, al, al, sí, sí. al caos del tránsito que vive esta ciudad también. Y ni hablar de la recogida de basura. Porque ese tema, si lo tocamos, se nos, tenemos que hacer otro programa. Pero, sobre todo, Víctor, por, por lo menos un orden también en la recogida de basura. Ahora pico, eh, eh, eh, cuando salgo de mi casa para acá, que es la hora básicamente pico, antes de las 8, que sale todo el mundo a su trabajo, me encuentro el camión de la basura ahí a las 7 y 40 de la mañana, con un tapón en la salcedo y el camión de la basura en el medio, haciendo el tapón más grande. Entonces, eh, señor alcalde, esa no es hora de recoger la basura, pero también me alegro de que por lo menos en alguna hora del día se recoja la basura, porque ni eso están haciendo, claro, recoger la basura. Lo que debe es una coordinación efectiva. Señora, el ayuntamiento tiene dos funciones principales en una en un en municipio, recoger la basura y ordenar el tránsito, y ninguna de las dos cosas la están haciendo. Ay, nos vemos bueno, mañana, porque ya me justifique Bueno, eh, llegamos al final de este contacto diario, como siempre nosotros, pues agradeciendo a la parte ejecutiva de este grupo Telenor, que como siempre brindándonos todo su apoyo para mantener informada y orientada toda la región del Nordeste, el país y el mundo. A la parte técnica, José Paulino, a Melvin, allí en el máster, al ingeniero Edward. Gracias, como siempre. Y a ustedes, gracias por su amable sintonía. ¿Me invitarle. van a censurar a Víctor por mí? van a censurar Víctor? Okay. que no se pierdan, no, de ninguna manera. <risas> Ese es nuestro rol orientar sí, claro, hay que a, la, a la población.